Bienvenidas a una edición más de Mancharte. Hoy vamos a ver cómo realizar un mosaico con CDs. Para ello vamos a necesitar CDs, varios pinceles, barniz transparente, cola blanca y unas tijeras. Lo primero que haremos será cortar nuestros CDs. Después elegiremos la superficie en la que lo vamos a pegar. En este caso vamos a utilizar este taburete. Y empezaremos a pegar los trozos poco a poco con cola blanca. Cuando hayamos terminado lo dejaremos secando para que se queden todos los trozos bien pegados. Y cuando esté seco lo barnizaremos todo con el barniz transparente importante rellenar de barniz bien los huecos entre los trozos para que dé el efecto de mosaico. Una vez seco el barniz así nos habría quedado nuestro taburete. Podéis utilizar esta técnica para decorar cualquier superficie. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.